El gobierno de Puebla publicó en el periódico oficial del Estado el decreto que avala el uso de cubrebocas, mascarillas o cubierta facial de manera opcional, en zonas abiertas o públicas. Esta medida era obligatoria desde abril del 2020, luego de que inició la pandemia de COVID-19 en Puebla. El gobernador Miguel Barbosa Huerta señaló que las disposiciones deben adaptarse a la realidad y pidió a la sociedad actuar con responsabilidad. Firmaría un decreto también para establecer el uso de cubrebocas es un asunto voluntario. Si cada persona asume que debe usarlo, es una decisión que alaga, ale, halagamos, que reconocemos, pero también tenemos que ajustarnos ya a la realidad que estamos viviendo. El uso de cubrebocas a partir de... Hoy es voluntario en el Estado de Puebla. Al respecto, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Puebla informó que tanto el personal, socios y proveedores de ese sector continuarán con el uso de cubrebocas. En tanto, la Arquidiócesis de Puebla dio a conocer que el uso voluntario del cubrebocas estará vigente a partir del sábado 14 de mayo en los templos de la entidad.